hola mi nombre es adrián lópez bienvenidos a mi canal Hoy nos encontramos en San Agustín. Es una ciudad al sureste de los Estados Unidos, en la costa atlántica del norte de Florida. Esta ciudad fue fundada en 1565 por exploradores españoles. Es la ciudad más antigua de los Estados Unidos fundada por españoles y habitada permanentemente. Los conquistadores, además de colonizar la Florida, tenían como objetivo encontrar la fuente de la eterna juventud. Podemos encontrar el primer santuario en los Estados Unidos dedicado a Nuestra Santísima Madre. La devoción a Nuestra Señora de la Leche se remonta al siglo IV en una gruta en Jerusalén. Fue la primera iglesia establecida por el Padre López, a cargo de la misión Nombre de Dios, convirtiéndolo en el primer párroco en San Agustín. Entre los monumentos construidos en la época está el castillo de San Marcos, cuya construcción se remonta a 1672. Se habían construido anteriormente algunos castillos, pero de madera. Es un importante ejemplar de la arquitectura española en las Américas. Y no se construyó de piedra, se construyó de coquina, una mezcla entre arena y moluscos, aglutinada con la cal de las conchas, que resultó ser un excelente material pues el ataque de los enemigos no se rompía sino que absorbía los impactos se terminó después de 20 años de alto trabajo en el 1695 Otro de los lugares más visitados es el Faro, construido entre los años 1871 y 1874. Esta es la segunda torre en San Agustín. La primera fue iluminada oficialmente por el gobierno territorial estadounidense en mayo de 1824, como el primer Faro de Florida. Este Faro se encuentra activo en estos momentos, aunque desde el 1565 los gobiernos de España y Británico se apoyaban en la navegación con una serie de torres de vigilancia y balizas de madera. Otro lugar histórico es la cárcel Vieja. Este edificio fue financiado por Harry Flagler por el año 1891. Sirvió como cárcel del condado de St. John's hasta 1953. Después se convertiría en una atracción turística y en 1987 fue colocado en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Culmina así este viaje por este hermoso lugar, lleno de historia, cultura e impresionantes vistas que cautivan a cualquier ser humano. Nos vemos en un próximo video.